En este vídeo vamos a hacer cálculos con la distribución binomial. Si no poseemos un software o una calculadora que realice cálculos con la distribución binomial, pues tenemos que hacer un montón de números combinatorios, un montón de potencias, o bien, si el número es suficientemente grande, aproximarlo a la normal y utilizar tablas. Aquí no vamos a hacer eso, vamos a realizar los cálculos exactos y ya vamos a ver que es mucho más fácil que de la otra forma. Bueno, vamos a suponer en todo este tema que tenemos una variable aleatoria que sigue una distribución binomial de n igual a 20 y p, la probabilidad de éxito, 0,4. Y vamos a calcular estas probabilidades. Bueno, pues vamos a ver, tenemos que entrar en el 7, que es probabilidad. Ahí tenemos el dibujo de la campana de Gauss Y para calcular la altura de las barras, que es lo que estamos haciendo aquí, tenemos que entrar en la distribución de probabilidad, en la función de masa, que es el 4. Y aquí vemos, podemos hacerlo con una lista o podemos hacerlo con una variable. La lista es para hacer muchos a la vez y la variable es para hacer de uno en uno. Vamos a hacerlo con la variable de momento. Tenemos que introducir el valor de la x, 4, lo introducimos, n, que será 20, el número de intentos y aquí tenemos 0,4, la probabilidad de éxito. Lo introducimos y nos da 0,34. La barra sobre el 4 tiene esa altura. Vamos a calcular la barra sobre el 8, que parece en este dibujo, que es la más alta. Borramos, introducimos aquí un 8 y ya no hace falta volver a introducir porque ya los tenemos. Y nos da 0,17. Efectivamente, es bastante más alta. Y vamos a calcular una barra muy bajita, por ejemplo la del 20, que tiene pinta de ser minúscula. Vamos a ver, la del 20... Y vemos que efectivamente es muy, muy pequeña. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con una lista en vez de variable a variable. Pues para ello tenemos que volver a empezar. Volvemos aquí y seleccionamos el 4. Y ahora nos vamos a lista. Bueno, pues en esta lista introducimos todos los valores que queramos. Por ejemplo, el 6, que no lo habíamos introducido. Lo introducimos aquí. El 7, el 8... Y vamos a introducir también el 9 a ver si efectivamente, tal como aparece en este dibujo, eh, la del 8 es la más grande. Pues vamos aquí, pulsamos al igual y ya tenemos los datos introducidos. Y aquí buscamos y vemos que sobre el 7 es 0.16, sobre el 8 es 0.17 y sobre el 15 ya es un poco más pequeño. Y así podríamos calcular varios a la vez. Bueno, y ahora lo que queremos es calcular probabilidades de este tipo. Entonces ya no podemos utilizar la función de masa. Tenemos que utilizar la función acumulada. Esa no está en la primera pantalla, está en la segunda. La tenemos aquí, la distribución acumulada de la binomial. Nos vamos, pulsamos en el 1 y lo vamos a hacer también variable a variable. Aquí tenemos. Vamos a elegir el 4, desde el 4 hacia atrás. Aquí tenemos, no vamos a introducir los datos que ya los tenemos, y nos dice que desde el 4 hacia atrás, toda este área es de 0,5. Vamos a ver desde el 20 hasta atrás, que nos debería dar 1, puesto que esta función tiene que tener de área 1. Vamos a verlo. Introducimos 20. Y aquí lo tenemos. Y nos da 1. Y vamos a introducir un valor como el 8 o el 9, que aparentemente dan la mitad del área. Vamos a verlo. Vamos a ver el 9, por ejemplo. Y en el 9 es 0.75, ha contado esta barra y efectivamente es más grande. Vamos a calcularlo en el 8, a ver si está un poco más centrado. En el 8. Y en el 8 está un poco más centrado. ¿Lo vemos? Bueno, y ahora aquí es un problema típico que nos ponen, que no nos ponen el menor o igual, sino que nos ponen el menor. Entonces no podemos hacer con el 7, porque entonces estaríamos calculando con menor o igual que 7. Tenemos que hacerlo desde el 6. No tenemos que caer en esa pequeña trampa. Lo hacemos y desde el 6 nos da 0,25 de área o de probabilidad, como lo queramos entender.